Y en la otra, tengo un solo esquema de buses. Entonces, eso sería la, la diferencia entre una y otra. No sé si tengan alguna pregunta. Ah, lo que pasa, maestro, es que no se le escuchó al inicio ni al des, de la explicación de Von Neumann. Ah, bueno, ahorita... Ni sí, pues. Harvard. Yo medio okay portado. Sí, profesor, lo corto la el audio. A ver, entonces déjame checo, espérame. Bien, ¿Me escuchan ahí? Bueno, bueno. Sí, profe, pero el, a lo que vamos es de que se le cortaba todo el audio que nos explicó, se le cortó. Y como que se escuchaba bajito, luego se cortaba y seguía usted hablando, pero pues se escuchaba entre pedazos. Ok, ¿ya se escucha ahora? Sí, ah, que sí. sí. Ok, bueno, vamos a, de nuevo otra vez. Bien, eh... Dos tipos de arquitecturas típicas en los microprocesadores y microcontroladores. Normalmente la primera, que es la Bob Newman, es la que vamos, se ocupa normalmente eh, con un microprocesador. Y es la forma básicamente en la que está conectado el sistema. Observamos aquí en la Bob Newman que yo puedo tener la, la, el procesador, que es el CPU, la unidad de control y la unidad operativa. Eso es lo mínimo que requiere el microprocesador para poder operar. Y para poder acceder a la memoria, tanto de programa como de datos, él usa un bus de direcciones y un bus de datos. Pero para poder acceder tanto a la RAM como a la ROM, usa el mismo bus. Entonces, el estar compartiendo ese bus para acceder a la RAM o a la ROM, pues hace que sea un poco más lento este tipo de arquitecturas. En caso, en la Harvard que vemos acá abajo, vemos que el CPU puede comunicarse tanto a la memoria de ROM, que es la de instrucciones, como a la memoria RAM, que es la de datos, de manera simultánea. ¿Por qué? Porque tiene buses independientes. Esto hace que la Harvard sea un poco más rápida que la Von Newman. Entonces, la diferencia principal que tenemos al utilizar una Von Newman o una Harvard es que la Harvard tiene buses independientes y la Von Newman tiene un solo bus para poder acceder a la memoria RAM y a la memoria ROM. No sé si se entienda esta parte hasta aquí. Sí, sí okay. eh, ingeniero. eh, disculpe molestarlo, lo que pasa es que me comenta mi compañero Haciel que si por lo podría dejar entrar a la reunión. Haciel, sí, ya está. Ah, ya está. Sí, sí, sí. Ah, ok, gracias, disculpe. Sí, gracias, recién me dio acceso. Entonces, esa sería la diferencia desde el punto de vista este, hardware, ¿no? Que la forma en que están conectados las memorias al sistema de buses. Entonces, esto desde el punto de vista hardware. Ahora, desde el punto de vista software, también tenemos algunas características de arquitectura. Pero ahora vamos a ver eh, cómo se conecta o cómo se ejecuta una instrucción. Esta forma en que vamos a ver cómo se ejecutan las instrucciones es para todas las instrucciones de los microprocesadores o los microcontroladores. Normalmente vamos a estar viendo que una instrucción que vamos a ejecutar consta de cuatro etapas. La primera es la búsqueda de instrucción, la segunda decodificación de instrucción, la tercera búsqueda de operación y por último la ejecución. Eso se va a dar tanto en una arquitectura del tipo von Newman como del tipo Harvard, lo que va a cambiar es son los tiempos de ejecución que se van a dar. En una va a ser más rápida y en la otra va a ser más lenta por la forma en que operan. Por ejemplo, para la arquitectura von Neumann, que también la podemos conocer como un sistema no encausado, o sea que no trabaja de manera paralela, sucede lo siguiente. Observamos, hasta que no termina una instrucción, se puede ejecutar otra instrucción. Termina una instrucción y se ejecuta otra instrucción. Esto hace referencia a lo siguiente. Déjenme saco aquí el puntero. Aquí en la primera parte. Vemos que está el I1 corresponde al bloque BI, es decir, a la búsqueda de instrucción. Primero hacemos una búsqueda de instrucción. Luego hacemos una decodificación de la instrucción para que el micro sepa qué es lo que va a hacer. Una vez que ya sabe, a completa la operación. Y por último le ejecuta, estos cuatro bloques se requieren para ejecutar una instrucción hasta que no termina estos cuatro bloques, no puede empezar la siguiente instrucción entonces suponiendo que yo ejecuto lo siguiente, le pongo un move A, B es decir, le digo, mueve lo que está en el dato B, en el registro B al registro A esto sería una instrucción esto pasaría en este tiempo todo eso se ejecutaría en ese tiempo y no va a poder ejecutar otra instrucción. Si yo pusiera otra instrucción, por ejemplo, le digo que mueva lo que está en la memoria al registro A, no la va a poder ejecutar hasta que no termine estos cuatro bloques. Inmediatamente terminando esos cuatro bloques, él puede ejecutar la siguiente instrucción, que entonces estaríamos viendo esta. Y para ello volvería a ejecutar las cuatro etapas que acabamos de comentar. Terminando la siguiente instrucción, ejecuta las cuatro etapas siguientes. Y así se la va llevando. ¿Sí? Entonces, no puede hacer nada hasta que no termina una instrucción. En un sistema Harvard, una arquitectura Harvard o encausada, trabaja de la siguiente forma. Observamos la respuesta. ¿Qué observamos? Que cuando tengo la búsqueda de instrucción en la primera etapa, al pasar a la decodificación, que es el siguiente bloque que tenemos acá arriba de esa instrucción, la otra instrucción empieza en su primera fase, en su primera etapa, es decir, en la búsqueda de la instrucción. Cuando la primera instrucción está en la búsqueda de la operación, la segunda instrucción ya está en la decodificación. Y observamos que una tercera instrucción está empezando su búsqueda de instrucción. Entonces, cuando se termina la primera instrucción que se ejecuta, la segunda instrucción ya está en la búsqueda de operación y la tercera instrucción está en la decodificación de la instrucción. Obsérvese cómo se están ejecutando casi casi de manera simultánea tres instrucciones y eso va a estar en función de, las, de los números de segmentos que tenga diseñado el microcontrolador para operar. Entonces no sé si se ve la diferencia. En este caso aquí hay tiempo desperdiciado que no se está ocupando para nada y aquí en esta otra parte se están ocupando todos los tiempos que tiene el microprocesador, el microcontrolador para poder operar. Entonces acá, si yo pusiera un cristal, por ejemplo, de frecuencia de 12 MHz, ¿sí? el tiempo de ejecución de una instrucción podría ser de un microsegundo. Y ¿sí? si acá abajo yo manejo un cristal de 4 MHz, pudiera obtener también ese mismo microsegundo en el tiempo de ejecución de las instrucciones. Entonces, con una frecuencia de oscilación menor, puedo obtener el mismo tiempo que obtengo en una arquitectura del tipo von Neumann, con una frecuencia de oscilación más elevada. Entonces, la frecuencia de oscilación que tiene el cristal ayuda a la von Neumann, que entre más grande sea, pues voy a ser más rápida. Pero en el, Sin embargo, en una Harvard no necesita ser una frecuencia muy elevada para obtener los mismos tiempos que una Neumann. No sé si quede claro la idea de cómo funcionan este tipo de, de arquitecturas hasta aquí. Profe, eh, sería por ejemplo, como dijo usted, que la Neumann ocupa un bus y la la No, la Harvard ocupa un, un bus y la von Neumann ocupa eh, sus memorias separadas. Eh, ahora sí, un bus para cada una. Al revés. Sí. Al revés. Ah, sí. Eh, es que lo anoté, pero. Ah, sí, sí. La von Neumann hay... ocupa un bus para Ajá. poderse comunicar a la RAM y a la ROM. Y la Harvard Ajá. tiene para... buses separados para acceder simultáneamente a los dos tipos de memoria. O sea que esto lo que haría, por eso es que lo hace más rápido y a menor a menor frecuencia, por decirlo así. Así es, exactamente. O sea, eso es lo que los eficienta, ¿no? Porque están trabajando sí. de manera simultánea. Ah. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, eh, desde el punto de vista el hardware, esto opera así y esto ya me lo dice el fabricante. Él me dice qué tipo de arquitectura tiene el microprocesador eh, el, y el microcontrolador, ¿no? Pero eso lo voy a ver en la hoja de datos. Ya en base a eso yo puedo saber que, quién va a ser más rápido, quién va a ser más lento. De hecho, en la mayoría de los casos, los sistemas basados en microprocesadores usan la Von Neumann, que hacen en compartimiento de, de, de bus. ¿Sí? Y normalmente como el microcontrolador ya viene integrado todo en uno, pues obviamente optimiza más su uso para que ese pequeño encapsulado que tiene todo, pues pueda trabajar lo más rápidamente posible. ¿no? Eh, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos así sucede. Ahora, desde el punto de vista de arquitectura, en base a las instrucciones que maneja cada uno de los dispositivos eh, procesadores o microcontroladores, podemos tener tres características. La CISC o conjunto de instrucciones complejas que normalmente utilizan eh, procesadores este, más especializados para el desarrollo de muchas actividades, sobre todo matemáticas, etcétera, eh, va a tener más instrucciones y obviamente estas instrucciones pues, van a ser un poquito más sofisticadas. En el caso de RISC, que es en la mayoría de los microcontroladores que traen este tipo de instrucciones, de conjunto de instrucciones reducidas, pues trae pocas instrucciones y son más sencillas de manejar, lo que hace más versátil al, al hardware y hace que esto funcione más rápido. Y en el caso de SISC, conjunto de instrucciones específicas, pues esto básicamente es para equipos ya especializados. Es decir, ya cuando se tiene, eh, por ejemplo, en un equipo de audio o un microprocesador, ese tiene instrucciones específicas para las cuestiones de audio. O en un televisor tiene cuestiones específicas para un televisor. Ya no son tan de propósito general como en el caso de un RIS o un CISC entonces, ese tipo de arquitecturas también normalmente nos las comenta el fabricante. Él nos va a decir, ¿sabes qué? Tu, tu microcontrolador es Harvard y es RISC. Entonces, ya con eso nosotros podemos darnos una idea de qué posible desempeño pueda tener el, el microcontrolador. ¿sí? Ahora, una vez que ya dices, bueno, ya sabemos... Eh, eh, qué tipo de arquitecturas tienen las instrucciones y qué tipo de arquitecturas tiene mi hardware, pues ustedes entonces tienen que saber qué es, eh, saber, eh, pensarle más bien qué es lo que van a hacer en base a qué van a desarrollar, qué voy a seleccionar, un microprocesador o un microcontrolador. Entonces para eso existen los dos sistemas que ya habíamos comentado. La arquitectura cerrada y la arquitectura abierta. Cuando decimos que arquitectura cerrada es porque tenemos a un microcontrolador prácticamente. Y ese microcontrolador en su interior ya posee determinadas características con ciertos valores. Es decir, ya puede, si ya tiene una memoria de 2 de de megas, por ejemplo, ya no la puedo cambiar. Ya está adentro. Ya es una característica propia porque está cerrada la arquitectura. Si tiene tantos pines de entrada y salida, tampoco lo puedo cambiar porque ya es una característica cerrada que es la que tiene el dispositivo. Entonces hay que fijarse bien si el microcontrolador contiene todo lo que yo voy a usar en el proyecto que yo voy a desarrollar. En el caso de un sistema que se diseña con un microprocesador, pues entonces estamos hablando que es una arquitectura abierta. Aquí no hay ningún problema porque yo le puedo agregar componentes o se los puedo quitar puesto que estoy viendo físicamente los componentes que integran esa arquitectura abierta, ya que el microprocesador necesita de diferentes elementos para poder trabajar. El microprocesador, si yo le quito todos sus componentes y nada más dejo el puro encapsulado, que es el microprocesador, no sirve para nada, no puede hacer nada. En cambio, el microcontrolador, que es el puro encapsulado, como tiene todo adentro, pues él ya puede funcionar, simplemente requiere la alimentación y lo que ustedes le programen. Pero, sin embargo, en un microprocesador, para poderlo programar, requiere que yo le agregue una memoria ROM. Y para poder sacar datos o meter datos, requiere que yo le ponga un dispositivo de entrada-salida, es decir, un puerto paralelo o un puerto serial, para que yo me pueda comunicar con el mundo exterior. Pero la ventaja de la arquitectura abierta, basada en un microprocesador, es que yo puedo cambiar las, los componentes, le puedo agregar, le puedo quitar, para mejorarlo según el diseño que se vaya a realizar de acuerdo al proyecto que ustedes quieran este, realizar. ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de sistemas que ustedes pueden tener. ¿Quién va a determinar qué usar? Pues eso una, puede ser el tiempo, que a veces eh, la ejecución es más lenta en un microcontrolador que en un microprocesador, pero como se manejó en su momento, yo puedo tener un tiempo real soft o un tiempo real hard. El tiempo real soft pues me da igual el tiempo, ¿no? O sea, no me importa qué tanto, si duró un segundo, dos segundos, no me interesa. Con que haga lo que yo quiero, suficiente. Pero si yo quiero que eso se ejecute muy rápidamente y el microcontrolador no me puede solucionar eso, entonces tendría que diseñar con un microprocesador para poder dar las características que se soliciten. Y normalmente cuando ustedes diseñen algo para alguien, pues le va a decir que se aplique alguna norma, ¿sí? O algún estándar. Entonces, si entramos dentro de esa norma o ese estándar con un microcontrolador o un microprocesador y se cumplen esas características, pues no hay ningún problema. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que tienen ustedes para poder diseñar. Microcontroladores, microprocesadores. O incluso, eh, como ya lo habían, habrán visto en algún momento, tenemos también los otros tipos digitales que son las FPGAs. Entonces, dispositivos digitales. Eh, que puedan procesar información, tenemos. ¿Cuál vamos a usar? Pues va a depender de las características propias del componente y del proyecto que ustedes vayan a realizar el elemento que van a necesitar. En la mayoría de los casos quieren todos solucionarlo con un microcontrolador por lo compacto que es y lo que encuentran en el mercado. Pero a veces no es lo más eficiente. Eso nos lo va a determinar muchas veces el tiempo que se requiere para controlar algo ¿no? y que nos soliciten. Ahora bien, ¿cómo conecto yo esto en mi sistema de desarrollo? Bueno, ya habíamos visto una parte de esto que era la parte del microprocesador de haber conectado un esquema de buses. ¿sí? ¿Por qué? Porque requiero conectarle cosas al microprocesador para que funcione. Entonces aquí nos damos cuenta que le pongo la memoria ROM o la memoria RAM ¿sí? y le pongo mi dispositivo de entrada-salida que es el esencial para conectarse con el mundo real. Y todo eso en un esquema de buses. Esto es un sistema basado en un microprocesador. Esto es un sistema abierto. Porque yo le puedo conectar más componentes aquí. ¿Sí? Al esquema de buses. Y lo puedo seguir creciendo. Pero. Si yo, yo a esto. Lo encierro. ¿Sí? En un encapsulado. ¿Qué es lo que voy a tener entonces? Pues en ese momento lo que tengo yo es un microcontrolador. Entonces nos damos cuenta que si a esto le da un microcontrolador, adentro trae un microprocesador y todos los elementos necesarios para poder funcionar. Pero esos elementos necesarios que tiene ya tienen una característica que yo ya no puedo modificar al momento de estar en el interior del componente. Simplemente a través de la hoja del fabricante me entero qué es lo que tiene y si cumple con lo que yo deseo, entonces ese microcontrolador me puede ser de utilidad. Muchas veces, ustedes si compraron algún Arduino y prendieron un LED o lo apagaron, pues dices, pues, y así funcionó. Pero estás pagando por una tecnología, a lo mejor que tiene un puerto de comunicación serial, que tiene PWM, que tiene cuadrado, y no lo usaste, entonces tienes elementos de sobra de ese componente. Y estás pagando además más por algo que no requeriste. ¿sí? Y muchas veces sucede eso, que compran un microcontrolador y tienen un montón de cosas en microcontrolador y nada más lo usan para prender o apagar alguna cosa. Y no le dan uso a lo otro, eso hace que se haga más caro. En un dado momento, en un sistema basado en microprocesador, tú le pondrías lo que necesitas. Si no le quieres la RAM, no le pones RAM, nada más le pongo la de programa, que ese es esencial. Si nada más requiero encender un LED, pues nada más le pondría la unidad de entrada-salida. O sea, si hacer un puerto paralelo y esos tres elementos serían suficientes para hacer el encendido de un LED. En un microcontrolador, pues ya no le puedo quitar nada porque ya lo tiene integrado. Así como está es como lo uso. Pero muchas veces se desperdician muchas de las características de microcontrolador porque ya las tiene incluidas. No las puedo quitar. ¿no? Obviamente con la, el, el, la bajada de precios de la tecnología, pues a lo mejor no es tanto las pérdidas que se pudiera tener. ¿no? Bueno, Alguna pregunta hasta acá. No, profe. Bien, entonces, un sistema basado en un microprocesador va a tener cuatro grupos funcionales o cuatro subsistemas esenciales que no le pueden faltar porque si no, no funciona. Y estos son el sistema de entrada-salida, un sistema de memoria, una unidad de cálculo y una unidad de control. Eso es lo que debe tener todo lo que es basado en un microprocesador. ¿Tipo de instrucciones que va a traer? Eso también nos lo va a decir el fabricante. En la mayoría de los casos traen instrucciones de transferencias, operativas, de control de secuencia y de control. Esos son algunos de los grupos de instrucciones que puede traer su microprocesador o su microcontrolador. Una parte esencial de, de las instrucciones es el formato de instrucción. Volvemos al ejemplo anterior anterior. Del, de la instrucción move Por ejemplo, vamos a ponerla aquí. Otra vez. De un registro B a un registro A. Voy a hacer el movimiento. Esto es lo que entendemos nosotros. Esto no lo entiende la máquina. Obviamente, esto está representando en valores binarios o hexadecimales. Yo, si yo le dijera 34H representa ese movimiento. Bueno. Uno se puede aprender los códigos y saber qué es lo que hace la instrucción, pero pues es más complicado. No quiere decir que imposible, pero es más rollo. Entonces mejor veo aquí la instrucción y aquí veo claramente que dice mover del registro B al registro A. Y ya está. Es el código fuente. Así lo entiendo más rápido. Pero yo dijera, a ver, 34, 32, 35. Ah, implicaría meterme a ver qué significa 34. Y 34 te va a decir, es A, ah, 34 es mover. Lo que está en el registro B al registro A. Bueno, esto. Este valor es el que está incluido aquí. En el código de operación. Es lo que le dice al, al microprocesador que es lo que va a hacer. Entonces ya el microprocesador cuando sabe qué va a hacer. En el caso de esta instrucción dice. Voy a mover un dato que está en registro B al registro A. Entonces ya sabe que el siguiente bloque está formado por un dato. Para este ejemplo. Pero. Si hubiera una transferencia de memoria, por ejemplo, que yo tenga mob A, M, y se mueve lo que está en la memoria al registro A, ah, entonces el código de operación a lo mejor es un 36H. Y un 36H le está diciendo, ¿sabes qué? Vas a mover lo que está en la memoria a un registro A. Entonces, para ello necesito direcciones. Entonces dice, ah, entonces lo que sigue para mí es una dirección, y el siguiente bloque que sigue también será una dirección. Entonces, el código de operación le dice al microprocesador qué es lo que tiene que hacer. Y eso es cuando está en la etapa de la búsqueda de operación. Necesito un dato o necesito dirección. Entonces, ese código de operación siempre es importante y es el primer bloque que está antes ¿sí? del dato o la dirección. Entonces, es lo que le va a estar diciendo al micro qué es lo que va a hacer. Más adelante lo vamos a ver ya con ejemplos más específicos para que ustedes vean qué es el código de operación. A ver si se comprende un poco más. Ahora no sé si tengan una duda de qué cosa es el código de operación. Así en forma general. Y para qué le sirve el micro. Eh, vamos a usar un microprocesador. Como ejemplo. El primer microprocesador que se usó en la IBM. En la primera computadora IBM que se, se hizo. Y entonces estamos hablando del microprocesador 8085. En este caso vemos la arquitectura interna y la externa. En la arquitectura interna observamos los bloques funcionales que hablamos ya en clases pasadas. La ALU. Un acumulador que está conectado siempre a la ALU. Las banderas. ¿sí? Mis registros de propósito general. Mi sistema de temporización. Y los buffers que se encargan de gestionar la entrada y salida desde el interior al exterior del sistema. En este caso, el bus interno que me está marcando aquí, dice que es de 8 bits. Quiere decir porque todo el bus interno del microprocesador maneja 8 bits. Ahora bien, acá tenemos el circuito integrado y ya tengo la disposición de los pines y qué hay en cada pin. Esto también me lo da el fabricante, tanto la arquitectura interna como la arquitectura externa me la da el fabricante. Aquí estamos manejando un encapsulado deep, sí, o sea, el inline, el de dos líneas, es el que se manejaba en esa época. Ahora podemos ver un montón de encapsulados de diferente tipo para un dispositivo en específico. Este dispositivo que vemos aquí, vemos que desde el pin 12 al pin 19, comparte el bus para direcciones, que siempre está definido por la letra A, y para datos, que está definido por la letra D. Si hacemos la contabilización del número de pines de direcciones que tiene, vemos que está desde la A0 hasta la A15. Entonces, si yo lo manejo desde la A0 hasta la A15, significa que tenga 16 líneas de direccionamiento. Con esas 16 líneas de direccionamiento, si yo eso lo elevo en la potencia de 2, esto aproximadamente me va a dar... 65,536 posiciones de memoria que puede leer este microprocesador. Aproximadamente son 64 kilobytes. ¿sí? Lo que puede tener o lo que puede leer. No le puedo meter más. Es para lo que está diseñado. Entonces, en este espacio de memoria, yo tendría que distribuir todos los componentes que requiere el sistema para que pueda operar y los pueda direccionar este microprocesador. Ahora, el bus de datos, vemos que va desde la D0, ¿sí?, a la D7, D0 a D7. Esto me está significando entonces que mi bus de datos es de 8 bits o de un byte, ¿sí? Y entonces maneja 8 bits externos y 8 bits internos en su arquitectura. Pero vemos que está compartido el bus y desde el momento que vemos que está compartido el bus, entonces podemos decir que esta es una arquitectura del tipo Bob Newman porque va a estar compartiendo el bus para poder acceder a datos y para poder acceder a direcciones. ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, si yo quisiera encender un LED, ¿dónde meto el programa en este dispositivo y dónde pongo el LED en este dispositivo? Alguien. ¿Dónde meto el programa en ese dispositivo? Eso no tiene una ROM. ¿Eh? ¿Cómo dijo? Bueno, bueno, ¿me escucha? Sí. Uh, que si esa no tendría que... Estoy en la el... ¿Dónde meto el programa? ¿Ahí? ¿O qué requiero para echar a andar mi microprocesador? Hecho, ahí tiene una... No sé si la 434 que dice ROM o no sé qué diga ahí. No distingo muy bien qué dice. 10M. ¿En dónde? ¿En, en, en qué parte me está diciendo? En la 34, eh, Ahí en el... Sí, en el diseño aquí. de ajá no es que pensé que decía ROM pero veo que no no no no es entrada salida sí pero esto es eh, señal de control o sea aquí lo que nosotros observamos es lo que acabamos de comentar para que pueda trabajar un microprocesador que requiere? una ROM una ROM. ok no la tiene este dispositivo así como está no sirve para nada aunque yo le ponga mi cristal aquí y le ponga mi alimentación aquí de 5 volts ¿sí? y lo ponga a tierra, ya está alimentado, tiene cristal. No hace nada porque no hay nada. O sea, ¿qué va a leer si no tiene programa? Entonces, ¿el programa dónde debe estar? Yo tendría que incluir un circuito de una memoria ROM. Si quiero meter un programa, eso lo voy a meter en la memoria. Y esto lo tendría que conectar al esquema de buses, es decir, a este bus que tiene aquí. Junto con este, que es el de direcciones. Porque la memoria tendrá un bus de datos, pero también tiene un bus de direcciones. Entonces lo requiero interconectar. Ya con eso puedo meter el programa y puede ser el microprocesador puede interactuar con la memoria ROM. Pero ahora, para poder prender el LED, ¿qué necesito agregar? Un código. Otro dispositivo. Sí que sería un puerto paralelo con ese puerto paralelo también tendría que estar conectado al bus de datos y al bus de direcciones y ahora sí, yo aquí en sus pines de este puerto paralelo pudiera conectar mi LED y ya con eso puedo encenderlo y apagarlo si es lo que quiero hacer entonces requiero de dos componentes externos conectados al sistema basado en un microprocesador para poderlo hacer funcionar sin estos dos elementos, este microprocesador no sirve para nada. No puedo hacer nada. No le puedo conectar nada físicamente aquí al microprocesador. O sea, un LED, una LAN, No lo puedo hacer porque requiere de un puerto paralelo. Ahí sí lo puedo conectar. En el micro solamente puedo conectar todo su sistema de dispositivos periféricos. Y una vez conectado, entonces sí ya puedo echarlo a andar. Un ejemplo. Si yo le dijera, práctica número uno, realizar el encendido y apagado de un LED utilizando... Un sistema basado en un microprocesador. Lo primero que tendrían que hacer es cómo conecto mi sistema mínimo. Bueno, tendría que ser algo como este. Aquí ya veo que tengo mi ROM, tengo mi RAM. Es un sistema mínimo basado en el microprocesador 885. Tiene su puerto paralelo. Ahí está. Tengo la memoria ROM, donde voy a meter el programa. Y tengo la memoria de trabajo o la de datos, la RAM. Si no requiere un puerto serial, no necesito esto. Si no requiere interrupciones, tampoco esto. Y no requiero temporales, tampoco esto. Entonces, mi sistema mínimo estaría basado por estos elementos. ¿sí? Aquí observamos también un diferente, un buffer. ¿sí? Este buffer lo que va a permitir es que yo pueda compartir el bus que comentamos, de, bus de datos y direcciones. Primero se vuelve de direcciones y luego se, se vuelve de datos. Cuando es de direcciones, este buffer va a dejar pasar la información. Mientras, no dejan pasar nada, está bloqueado. Pero cuando son direcciones las que salen del micro, pasa la información por el buffer y apunta a la memoria o ROM o a la RAM. Cuando ya no quiero direcciones y quiero datos, entonces bloquea el buffer, las direcciones, y lo que pasa son los datos, y esos datos viajan por el bus de datos. Y va a los diferentes componentes que yo tengo interconectados. Entonces, ahí estoy compartiendo el bus, direcciones y datos, direcciones y datos. Entonces, ahí vuelvo a, a manejar mi arquitectura von Neumann, que está basada en el uso de un microprocesador que tengo esa compartición de bus. Si fuera una hardware, yo tendría un bus específico para las memorias y no tendría que hacer este tipo de switcheo en este dispositivo buffer para poder dejar pasar la información. El buffer simplemente ya habíamos dicho que era como una compuerta negada sin la bolita, y es un amplificador de corriente que tiene una señal de control. Obviamente, en este caso, son ocho buffers interconectados sí para poder dejar pasar los datos. Y esa señal de control va conectada a todos. Entonces, quien dice, pasa o no pasa la información? Entonces, ese elemento me sirve para poder hacer la compartición del bus. En un momento es dirección y en otro, en otro momento es datos. Si quisiéramos tener más un sistema mínimo más completo, entonces tendría que agregar más elementos para tenerlo en conjunto. Entonces el día de mañana que dijera, "Ya hicimos la práctica." Ah, bueno, si le hicieron física, tendrían que entregar algo como esto, ¿no? Donde en algún punto debe estar conectado su LED y su programa y debemos estar viendo que enciende y apaga su LED. Entonces, todo eso para hacer el encendido y el apagado un LED, pues como que es mucho, ¿no? Demasiados elementos y esto saldría muy caro. Si lo comparamos con un microcontrolador si todo eso que estamos viendo ahí está dentro de un microcontrolador, pues entonces por eso es que normalmente se usa un microcontrolador porque ya está todo involucrado. No requiero hacer ninguna conexión siquiera de memorias o de registros que yo requiera porque ya lo tiene integrado el componente. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Profe. Dígame. Entonces, ya... Ahora sí, el microprocesador ya es para hacer proyectos o cosas más, más grandes, ¿no? O sea, nosotros utilizaríamos nada más lo que es un microcontrolador, por lo que entiendo, pues sería... Es más adecuado para nosotros, aunque todo ya esté encapsulado, pero aún así haría la misma función. Y, pues, como dice ahí el microprocesador, pues, para encender un net tendríamos que ocupar... Todo todo ese creo que eso ya es más para uso de proyectos grandes. Exactamente, o sea, el, el uso va a depender de dónde lo vas a aplicar. no En la mayoría de los casos, todo lo que necesitamos hacer nosotros con un micro lo solucionamos, pero porque no nos interesa el tiempo. Pero si yo le dijera, no, es que yo quiero manejar la transferencia de tiempo de nanosegundos. Ah, pues entonces habría que ver si los microcontroladores que están en el mercado cumplen con ese requisito. Si no cumplen, entonces habría que buscar la tecnología que cumpla para que podamos desarrollarla. Pero eso está en función de lo que a mí me pidan. Si a mí no me dicen que, me inter que te interese el tiempo, yo solamente quiero que abras y cierres un portón eléctrico. Ah, bueno, ya está. Cualquier micro lo puede hacer. No me interesa el tiempo. Pero si dice, me dicen, oye, quiero que la apertura de este sistema tenga este tiempo, entonces tendría que buscar los elementos que cumplan con ese tiempo, ¿no? Ya considerando los tiempos de procesamiento del programa que voy a tener, porque eso también hace que disminuya el tiempo de operación. Entre más grande sea un programa, pues se lleva más tiempo ejecutándolo. Entre más depurado esté mi programa, pues lo va a llevar más, más compacto, pero tienen un tiempo que dura las instrucciones. Entonces tengo que considerar todo eso, no nada más la frecuencia de operación del sistema, sino también cuánto tiempo se va a llevar en ejecutarme todo el programa que yo voy a tener. O sea, no es nada más el tiempo de la rapidez del, del hardware, sino también tengo que ver de qué forma voy a estructurar mi software para que entre hardware y software me den el tiempo que me estén a mí solicitando. Todos los sistemas, tanto un microprocesador como un microcontrolador, me pueden resolver muchas cosas. Y ambos pueden hacer lo mismo. La diferencia es que uno requiere más componentes y el otro solamente es un solo componente. Pero la diferencia en los tiempos de ejecución es lo que... Cambia, ¿no? Un microcontrolador es más lento que un microprocesador. Al menos este microprocesador que está viejito, que es un 885 que vimos en la cronología que ya por los 70, ustedes les podría servir para encender y apagar un LED sin ningún problema, o hacer otro tipo de, de actividades, o muchas de las actividades que vamos a hacer con el microcontrolador sin ningún problema. El detalle es que para armarlo, pues es más voluminoso pero de que pudiera dar pelea todavía para hacer muchas cosas de lo que vamos a hacer, se puede ocupar. Lo obsoleto viene porque ya no se puede ocupar para una computadora. Pues ahorita las computadoras tienen otras características. Pero si lo, lo, lo usamos para hacer cosas cotidianas que nosotros necesitamos, lo pueden resolver con, un, con ese microprocesador todavía. Pero a costa de ponerle más componentes. Obviamente saldría más caro hacer eso que comprar un microcontrolador de los actuales, ¿no? Por eso es que dices uno ya está, ese está viejito. Viejito sí, pero pudiera servir en un dado momento para solucionar algunas cosas todavía. Maestro. Dígame. ¿sí con no? los microprocesadores la cantidad como están ahí? ¿O ya no, sería bien? A ver, no lo no entendí, no le escuché bien. O sea, si... Nosotros ahorita creo, compramos un microprocesador para hacer la y ARNED, se ocuparían los mismos dispositivos que tiene la placa esa, o ya sería menos lo que se ocuparía. No, serían los mismos. Los mm mismos. Sí, los mismos. Bueno, dependiendo que vayas a diseñar, ¿no? Porque ese que, esto que estamos viendo aquí, pues es un sistema más completo. Si tú nada más vas a, a encender, por ejemplo, este, una lámpara o un LED, pues básicamente ocuparía esto que está aquí, lo que comentamos, ¿no? Que serían los bloques de arriba. O sea, esta parte. Toda esta parte. Esto sería lo mínimo para poder encender algo, ¿no? Si lo, si lo que vas a encender son LED, pues aquí lo voy a poner lámparas. En este pines que están aquí, es donde yo voy a conectar todos los componentes. Si no requieres nada más. Si requisieras una comunicación serial, entonces necesitamos una USAR, que es un, una, un transmisor receptor asíncrono, síncrono universal. Esto vamos a hablar más a detalle más adelante. Sería el elemento que necesitaría, pero si no, nada más con esto, el puerto, la, la, la EPROM, obviamente el buffer y el micro. Es lo que necesitarían ustedes para poder encender y apagar un LED. O como usted, o como conocen ustedes eso, el, el, el, el hola mundo, ¿no? Vean, bueno, en la parte de aquí abajo tenemos un inversor, pero este inversor tiene ahí un cuadrito que comentamos anteriormente. Es un Smith Trigger y eso es para que el pulso de Reset salga lo más cuadrado posible. Eso está conectado al Reset del microprocesador. Entonces, cuando le damos la activación a este Reset, lo que hace el micro es irse a su dirección principal, que es la dirección 0, para volver a iniciar desde cero, ahora sí, todo el proceso de lectura y escritura hacia las memorias entonces todo esto nos lo ahorramos con un microcontrolador no si tengan alguna otra pregunta, duda, comentario ah, no más solamente serían analizar los componentes Daniel puedo comentar algo Es que como dijo usted del microprocesador anterior, Ajá. se le tendría que adaptar más cosas para poder obtener los resultados que uno quiere. A comparación del microcontrolador que usted, dijo usted que se puede comprar ya encapsulado, pero que ya cumple. Sí, pero la diferencia como dijo, que uno se puede seguir adaptando y el otro ya lo compró específicamente para lo que está pidiendo. Así es, exactamente. Entonces hay no sé un... Nada.